Vale, perfecto. Eh, nada, en primer lugar, eh, Juanma, muchas gracias por estar aquí. Gracias como, a vosotros. Te dije, eh, como te dije el otro día por teléfono, estábamos muy contentos de que haya sido la persona más votada. Creemos que te lo mereces por tu trabajo y, y porque nos consta que has ayudado mucho a mucha gente del centro. Eh, ahora mismo vas a recibir un diploma, que es uno de los premios, ¿vale? Que no he querido enviártelo antes. El resto de personas nominadas sí si lo, si lo han recibido para que no supiese quién, quién te ha votado hasta ahora. Y te dejo con mi compañero Ángel, que te va a hacer entrega del segundo premio, ¿vale? Vale, gracias. Bueno, pues, el segundo premio es que, con el fin de apoyar a los puntos de venta que tenemos en Escolarium, los puntos de venta que tenemos en Extremadura, Pues bueno, Pla, es uno de los puntos de venta que está en Mérida, que es donde está tu centro, por eso ha sido seleccionado él. Eh, pues, bueno, cuando puedes ir allí, tienen tu nombre y tienes un bono de 50 euros para gastar allí en lo que ah, quieras. Madre. Tienen muchas cosas, así que puedes... Sí, sí, <risa> sí. sí, <risa> sí estaba allí. Nada, muchas gracias. No no esperaba en nada, ¿eh? O sea... <risa> así que nada, vas por allí, dices tu nombre y ya te están esperando mm, para vale. que lo recojas y puedas invertirlo pues, en todo lo que tienen, porque la verdad que tienen, demasiadas cosas. <risa> pues nada, hombre, yo estoy un poco, vamos, sorprendido por todo esto, porque no sabía nada, pero, hombre, más que otra cosa, yo creo que esto demuestra un poco cómo es la gente que trabaja con, con nosotros en la Escuela de Idiomas, el claustro, que, que han apostado mucho por Escolarium, que quieren trabajar, que han visto la necesidad y han visto la utilidad de la herramienta y es un trabajo conjunto, nos hemos juntado todos y, y nos hemos intentado ayudar entre todos. Y ellos se han organizado para votarme o nominarme por lo que sea, no lo sé, pero vamos... Ha habido un poco de complot ahí. Yo creo que sí, entonces, bueno, lo que sea, mi agradecimiento siempre va a mis compañeros y mis compañeras que han trabajado muchísimo. Y, y a vosotros también, que siempre estáis ahí apoyándonos continuamente. O sea que, vamos, que nosotros en Mérida estamos muy convencidos de, de que la herramienta en general con la que queremos trabajar es Escolarium y, y vamos, vamos, a, a, a, vamos, vamos a seguir con ello. Llevamos desde el 2014 y queremos seguir hacia adelante, aumentando pues, el tipo de cursos que damos o lo que sea, pero. Pero colaborando, lo bueno es que, que tenemos es que la gente colabora mucho. Colabora mucho, nos juntamos casi siempre, pues como mínimo una vez al mes, para ver los problemas que tenemos y cómo podemos solucionarlos. Y los que no podemos solucionar, os los pasamos a vosotros, <risa> que os estamos llamando constantemente. Así que nada, muchas gracias. Eh, cuando te llamé te dije que íbamos a hacer una entrevista, pero no, te tuve que mentir. ¿Vale? Porque realmente vale. queremos mostrarte algo y te lo va a poner ahora mi compañero Jaime, ¿vale? Ah, bueno, enhorabuena. Enhorabuena. enhorabuena. y te Muchas digo, gracias. Y que espero que te guste mucho, ¿vale? Vale. vale. Te va a compartir ahora pantalla. ¿Ya? ¿Se ve? Sí. Juanma, muchísimas gracias por ayudarnos siempre en todo y por tener tanta paciencia con nosotros. Te queremos. Oh, madre mía. Quería agradecerte todo lo que he aprendido contigo este año y, sobre todo, que hayas estado siempre ahí cuando te necesitamos. Un abrazo muy fuerte y disfruta de tu premio, que te lo merece más que nadie. Enhorabuena, Juanma, te lo mereces. Gracias, Juanma. Gracias por ser nuestra inspiración, por ser nuestra roca, por ayudarnos a llegar más lejos, por llevarnos a sitios a los que nunca habríamos pensado que podríamos llegar como claustro, como colectivo. Muchas gracias por estar siempre ahí, por la paciencia, por la calidad profesional, por la calidad personal. Gracias por la eh, accesibilidad, eh, gracias por ser nuestra roca. Te queremos muchísimo. Gracias. Buenas, Juanma. Felicidades por el reconocimiento y, sobre todo, muchas gracias por todo lo que nos enseñas y, y sobre todo, por esas planes que tienes de compartir conocimiento. Enhorabuena. Hola, Juanma. Eh, bueno, pues nada, que. Simplemente es para darte las gracias por, bueno, pues por, todo, por todo el tiempo que le has echado y toda la dedicación que le has echado a trabajar con nosotros y por el entusiasmo que le pones siempre y el cariño que hay por detrás de, de lo que haces. Nada, eh, enhorabuena, eh, que sigas que siga mucho más tiempo trabajando con tanto empeño y con tanto fan y, y un abrazo enorme. ¡Hasta luego! Hola Juanma, muchísimas gracias por tu apoyo en lo tecnológico y en todo lo demás de estos dos años. Un vecino. Hola Juanma, muchas gracias por tu ayuda y dedicación con las sesiones de Scholarium. Felicidades por tu gran trabajo y entrega. Enhorabuena. <música> Hola Juanma, muchas gracias por todo lo que nos has enseñado y todo lo que hemos aprendido de ti. Enhorabuena. Nuestro influencer favorito, Juanma, muchísimas gracias por tu generosidad, por tu paciencia y por haber dedicado tu tiempo a enseñarnos a utilizar el escolario otro año más. Muchísimas gracias por todo. Eres un amor de compañero. Hola, Juanma. Muchísimas gracias por ser el tutor, formador, no sé, impulsionador de Escolarium en esta escuela. Mil gracias por todo lo que me enseñaste y sigues enseñándome. Eres el mejor. Muchas gracias por esa sesión de Escolarium de las nueve y media los viernes. Y por todo lo que hemos aprendido contigo y por tu santa paciencia. Te mereces este premio, Juanma. Enhorabuena. Madre mía. Bueno. Bárbaro, Uf. Roma. Enhorabuena, Juanma Me queréis hacer llorar. ¿eh? <risa> <risa> eh, lo hemos intentado. Qué bárbaro. Qué, lo hemos intentado. qué pasada. <risa> bueno, estoy... una semana ahí hablando con tus compañeros y estábamos súper volcados enviando el vídeo. Así que Ojo, muchas gracias. Vale, gracias. Y... Vamos. Por tu qué, qué subidón. Qué subidón. <risa> A ver si es que, es que no, no, no sé ni qué decir, no. nada emocionado la verdad. Sobre todo que disfrutes que como has visto la gente te queda allí en el centro y te lo mereces, te merecías el premio y, y cuando supe que habías ganado tú enseguida hablé con el equipo para buscar hacer algo porque te lo merecía Muchísimas gracias, vamos, estoy emocionadísimo, eh. No. Muchas cosas, más, más que las cosas materiales, este tipo de cosas son las que... ¿Hemos tenido un poco de miedo de no hacer que alguien se le escape eh, durante esta no, semana? No, no, no. Nadie, nadie ha dicho absolutamente nada. Nada, hablé con Peteroto y le pedí, oye, ponga a la gente al corriente, que no, que no diga nada, hasta el jueves. Nada, nada. Oh, wow, madre mía, qué bárbaro. Pues nada, el, el vídeo lo, lo podré tener, ¿no? Sí, esto lo vamos ahora a enviar al grupo de Telegram, con lo cual vas a tener la grabación completa. ¿vale? Ah, genial. Y ahora Ua. se lo paso yo a, a la gente de. A, se lo paso a Peter que me lo pidió, ¿vale? Vale. Y, que disfrutes de él, ¿vale? Qué, qué bárbaro. <risa> nada, estoy sin palabras, ¿eh? <risa> No nada, sé, pues no a... bueno, ya, ya veis cómo son la gente con la que trabajo, ¿eh? O sea, bueno, así... sí, joder, qué ambiente más bueno, ¿eh? Así da, así da gusto funcionar. Sí. Nada, vale. que, que disfrutes del premio y esta tarde con, con tus compañeros. Vale, pues nada, bueno. muchísimas gracias. Nada, nada. Muchas, gracias muchas gracias a ti. Muchas gracias más. a vosotros, ¿eh? Por todo lo que hacéis también. Sí, sí. Es muy Mira. importante para nosotros.